Ahora, lo que está de moda ahora mismo en la bullas del día es los funcionarios que de, entraban debaratados a las entidades del gobierno y salían lucrativos, salían peje gordo como el flaco. El gran cambio que se daba los funcionarios en la OICE, OIC, Oficina Oye, de Ingenieros vi, viene, viene Supervisores activo, viene, de Obras del lucrativo. Estado. Usted vea que yo me quedé en uh, una vez ahí. <risa> ¿Qué es esto? la oficina de ingenieros supervisores de obra del estado con sus siglas oh, hoy soy oh. llegaban personas que estaban descascarándose y al poco tiempo dada la bondad que recibían de las supuestas maniobras fraudulenta en la institución les cambiaba la vida a positivo Así lo señala el Ministerio Público en el expediente del caso Antipulpo, donde a un grupo de empleados públicos y altos funcionarios se les acusa de haber estafado al Estado por sumas millonarias con Alexis Medina Sánchez a la cabeza. Alexis Medina Sánchez es el hermano del expresidente Danilo Medina Sánchez. En el transcurso de las investigaciones, los fiscales interrogaron a Wilfredo Arturo González Castillo, empleado de la OISOE, y cuya participación en la red, según el Ministerio Público, consistía en la modificación de las ubicaciones y volumetrias. ¿Eh? González Castillo confesó que recibió altas sumas de manos del imputado José Dolores Santana, señalado como el testaferro de Alessi Medina, así como del mismo Alessi Medina, y unos señores que identificó como Efraín y Rigoberto Alcántara, este último incluido en el expediente. También incluyó en esas gratificaciones a Francisco Pagán, ahí lo vemos en pantalla, que él es el exdirector de la OISOE, y al director técnico de la institución Víctor Encarnación. González Castillo subrayó el caso de la ingeniera Sonia Besaida, quien había llegado a la institución en mal, en mal estado y al poco tiempo la ayudaron. Esas gratificaciones a las que se refirió González Castillo durante los interrogatorios, se definen en el expediente como sobornos que eran dados a cambio de actividades ilícitas. Según los fiscales, quienes recibían estos sobornos eran el propio Francisco Pagán, Víctor Matías Encarnación Montero, Lina Arcilia de la Cruz Vargas, Prachi Emanuel Ramírez Pacheco, Wilfredo Antonio Ramírez Sánchez y el propio Wilfredo Arturo González Castillo y quienes los repartían, según contó, eran Juan Alexis Medina Sánchez y José Dolores Santana Carmona. Ahí están, eh, habló el hombre, este hombre que pues llegó a un acuerdo con el Ministerio Público, este es, eh, no, eh, estamos hablando del de señor González Castillo, que fue el que habló primero, y, y llegó a una especie como de acuerdo No sabemos si es un acuerdo ya formal con el Ministerio Público Y ya después, el, durante el fin de semana Pues nos enteramos que este hombre, Francisco Pagán eh, Llegó a un acuerdo, sí, con el Ministerio de, Devolviendo el dinero O parte del dinero que había tenido Y a, a, dando más declaraciones para armar este caso De la operación Antipulpo Lo tocó Dios el señor que, que va a devolver algo para atrás Va a devolver de algo a Él, Pagán Mira, ¿eh? pero <risa> ¿dónde la cuarta parte? hay que buscarle un padre a ese hombre <risa> para que se confiese. Pero es algo que yo voy a devolver. Sí, o sea, si él lo va a devolver, sí, tú sabes lo que va por atrás, ¿eh? atrás, que no lo, va, no lo va a tirar todo. Bueno. Señores, la OISO fue inventada, no fue por Leones. No, fue Balaguer que la, que, que Balaguer. la creó, sí. Okay. Porque, era lo, porque era una oficina para supervisar las obras que hacía el Estado, pero después se convirtió como en una especie de de que pasaban de, por ahí las obras de agencias ajá, que pasaban por ahí y era la misma la misma OISOE que construía las obras. Okay. porque aquí incluso en San Francisco hay obras que se construyeron por parte de la OISOE. Sí, cual. ellos ellos construyeron mucho aquí, ese, ese sí, que sí. realista. Ellos construyeron muchas cosas, la OISOE, ahí vimos una imagen, y eh, pero es Dios que sigan cayendo que, más. Que sigan cayendo, sí, que, sigan que sigan entregando. Entregando, porque, entregando, entregando. Porque cualquiera hace 10 años con, con 300 con, millones. Claro, no hasta ¿Eh? yo. Imagínate. No, con 15 me busco un novio yo. Ahí con, con 300 millones. Claro, porque hay, hay un libro de viejos, porque son los viejos. Que están a, a mí lo que me da pique es que no quieren emplear a veces los jóvenes. Los jóvenes. Sí. ¿Tú entiendes? No quieren emplear porque, no, porque es muy joven para ser jefe. La capacidad que usted tiene que buscar de, de la persona. La para, para eso hay cursos. Sí, para eso hay psicólogos en las empresas que usted puede eh, evaluar un joven. Mira, los viejos lo que están haciendo que se llevan 40 mil millones y después se meten mm. en pena y la conciencia lo mata tener la misma cárcel, se ponen así flaquito y mira lo mira lo que pasa claro en esa institución no, sí. no, que es, es muy joven para estar que se yoquea que oh, no, no. Ese muchacho es muy muchacho esos muchachos muy muchacho que yo Pero tiene 50 anillos de graduación y, y está preparado entonces mira lo y que está pasa preparado. En, en, en cuanto a eso mira señores pero ya lo sabemos. pero y, y qué. yo me hago la pregunta yo me hago la pregunta Dios mío, y no había nadie que controlara a esa gente. Mm. ¿Eh? Los que estaban supuestos a controlarla no hicieron nada. ¿Eso no oh. <ríe> o se hacían los locos, se hacían los locos. No se hacían lo locos, no sé, tienen ¿eh? que hacerse los locos eso, porque no sí. yo pienso que se estaban haciendo los locos. Pienso yo porque que tanto dinero y en todos lados. Sí. porque está bien, si es, ah no, en obras públicas nada más. Ah, tuve que bajan con toda obra pública, públicas allá. Ah, no, eso no es obra pública. Que estaba ese meneo, tú ves, ya eso nosotros no tenemos que ver con eso. Nosotros estamos en educación, pero en todos lados. <risa> Hasta en educación hubo una vuelta también, ¿no, no era Villalona? Sí, sí. ¿Eh? Pero lo que me da es que, que Danilo no sabía nada de eso. ¿Eh? Danilo no sabía nada de eso. Y, de su hermano, y su hermano metido como en 11 instituciones y haciendo tipo de, co y de chantaje y corrupción y eso. ¿Pero el equipo medina el equipo medina no, también porque digo yo que llegaba a los sitios no, yo soy el hermano de Danilo Medina con 300 está, tiene que ser pero cuál corrupción si, porque no había no, pero oye, oye fa, va, vamos aquí un, un ejercicio Aquí esto no, no, no lo vamos a tratar políticamente sino un ejercicio. Si el camarógrafo de aquí, el flaco, se hace rico con este programa, ¿nosotros podemos caer pobres? No. No, pues, no, solo. no, No puede. Si este, porque ya Dios, estamos cerca de, del éxito a nivel nacional en este programa, gracias a Dios. Porque estamos ya pegados aquí a nivel regional. Si el flaco ah, no, es rico, ¿por qué trabaja con esos sobrosos? Entonces, nosotros que estamos aquí amables, tenemos que estar ricos también, ¿verdad? Claro. claro. Lógico. Entonces, <risa> tanto la a familia fulano. entera, los cuñados, las, las hermanas, hubo una que entró de último, parece que se arrepintió. Sí. En los últimos años dijo, no, yo me voy a meter también. Sí, sí, sí. ¿Eh? Entonces, ¿cómo que usted, siendo el jefe, que puede monitorear a mucha gente? Porque un presidente tiene también que tiene muchas cosas, pero monitorea a lo que es un equipo. Exacto. Y si tú tienes un hermano, tiene que saber dónde está. Porque fulano, ¿qué tú, hasta pregunta ¿qué no, tú estás haciendo? Y, ¿Cómo van las pero, empresas? Pero ni, pero ni Leonel hizo eso, metió la familia. Pero era. yo no conozco a un hermano Leonel todavía. Eh, ahí de que en el gobierno no amor. Eh, era una hambre, esa gente acá ¿no fue. Pero ya lo como, sabe. no había... Y mira que me... me, me y no pa, había pa, más familia la, y en la a la mujer. Y si lo hubiesen agarrado, acuérdate que Medina eh, eh, participó en las elecciones del, del año 2000 y eh. pidió frente al pueblo. Claro, Medina fue el, el candidato en las elecciones del año 2000, que su, su, su vicepresidente era Mica Romero. Ay, ay, ay, ay no Amika Romero estaba eh, en la boleta eh, con Danilo Medina eh, y pidieron contra Hipólito Mejía el año 2000. Eh, una fuente eh, de historia. No no, de eh. no, no, muchachos, cultura de edad y así Respira lo desperdiciaron. No, No, no, así lo desperdiciaron a él. Sí. Es un Entonces, joven valioso. Imagínate eh. si hubiese ganado. Y banda, por un esto, ¿eh? Entonces, dice ella que si hubiese ganado Danilo... En cuando el, 2000, en el ahí, año 2000, ¿eh? Estábamos ya sabes Si lo hubieran dejado a Danilo... De 2000 para acá. De 2000 para acá. ¿Eh? Porque ahí después de... Su... No, no, uno lo dice en forma jocosa porque tú te sientas a veces cuando yo te he harineado. Mira, me gusta un país hermoso. Pero Danilo lo estaba comiendo, Era ¿Eh? ¿En cuánto fue que duró? ¿Ocho años? 8 ocho, ocho años. ¿Ocho años? <risa> pero hay que buscarte buscar un chofer y ahí está metido también. Hasta los choferes y sin rico No, lo, lo, lo, lo, lo no, no, No, no seguro hay de que llegue que el jefe. Pero métame ahí porque que, hay, que ver, eh, hay que ver los hay dinero. Yo estoy cuando a el último. Claro. Eh. Los la hay dinero. Co, co, co, co. Y los no, maridos claro. de la sobrina. Eh. Los maridos de, de la sobrina. Tú sabes que cuando tú ves mucha gente con poder, ¿sabes que aquí cuando venía.? Cualquier funcionario venían 15 jipetas y 20 jipetas. Cuando aquí venía el, el ministro de, de Obras Públicas, que era Gonzalo en el tiempo, eran 13 jipetas. Las dos veces que vino. Las dos veces. Eran 13 jipetas. <risa> venía de Educación, hermanita, que tiene la mano la mala. Que si la había tenido la no deja ni los blogs cuando llegaba a ese a la cosa del ministerio de tú? oye, al ministerio de educación eso era el presidente, llegó 12 jipetas llegó un ministro de qué sé yo qué. venía, ay, si no era helicóptero eran dos helicópteros, eran tres y ahora andan los viceministros aquí con un solo vehículo a veces hasta en la guagua vienen en una guagua vienen tres, cuatro ministros en la misma guagua. Entonces, ahí uno ahora saca lo que es una síntesis o algo, un pensamiento, y dice, pero pocas vinieron, para los cuartos que estaban robando. En verdad. Y la gente dice, no, porque se veía más el dinero en el PLD, claro que tiene que verse más, porque estaban robando. <risa> se robaban 200 y tiraban 10 a la calle a los compañeros para que estuvieran tranquilos. No, nos vamos a robar aquí 300 familias. A familia. los compañeros, a, la, a cada comité. Ya dámeles 5 a Villalona para que los rieguen. Los rieguen en el comité de ahí. Si sí. llamen. Esa gente tenía a, a, a, hasta, eh, ¿cómo se dice? Cooperativa. Cooperativa. Los compañeritos, Oye. cooperativa, 3 y 4 neveras al año. ¿Eh? Y estufa. Entonces, usted se siente mal ahora. Que Este gobierno está haciendo la cosa bien porque usted estaba acostumbrado a que le llegaran ese chequecito de so compañero. Botella. Pase para que le tenemos una cosita en Navidad. <risa> <risa> Pase por aquí para que para Auríes Reyes, rey, muchachito, cuatro bicicletas. Cuatro bicicletas. Eh. El hijo suyo se viste de Macarao. Pase por aquí, una careta. <risa> El día de la amistad, compañera. Tenemos una fiesta con el zafiro. Una chocolatada. No una vale. chocolatada. Y yo armaba. ¡Ey! yo armaba de <risa> <risa> esto, <Hey, risa> <ellos risa> oye, lo que dijo. Es que él iba para allá. Sí, no, no. Por eso no le gusta a Cabrón de Gobierno. Oye. <risa> una <chocolada. risa> armaba chocolatada. Armaba chocolatada para entregar los sobres. Lo sobre, no. Porque es que usted tiene que ser inteligente. Ellos, claro que si sí, nadie que, está diciendo que, que, que, que no, ellos que que no daban. Que viene fulano Pero si sí estaban tal, robando eh. todo. Que viene fulano, que viene e, fulano, e, fulano e de el tal. viceministro, parecía que era vale, una guerra que, era, que venía. Eh, ajá, que viene fulano para hacer la entrega sí, formal de... Sí, de, de, de un un primer Picasso, que, que, yo cualquier, no cualquier no voy a... Hay esos Picasso, ay, venían ay, con eso, algo esos Picasso. Eso Picasso y sí. los bandereos, los bandereos. Ay, ay, ay, cuánto dinero, señores.